Ya, grabando. Hola, mi equipo! Hola, mi equipo! Un saludo que se todo. Estamos grabando... El hielo... Que miedo, porque se en el agua. ¿Vamos a escuchar, ok? Ok. okay okay ¿Cómo? Okay, ¡Aso, baby! ¡Bipejo, ok! ¡Sucor! ¡Oh my god! ¡Yo eres so güey! Ok, ya, déjenme explicar más. Ahora sí. ¿Qué Se llevan para verano, para guardar el rivera. Yo no aguanto bien. Aquí cargan hielo, no sé para verano. <risa> <risa> ¡Oh my god! Está, ¡Está hielo y ya está! Es ¡Casi! Si, si tocamos si la agua la vamos a casi congelada. Quítate. Sí, por pues, favor. A... <risa> ¿quieres usar la cámara para decir algo? Esta cámara. ¡Uh! ¡Ay, hay nieve, Ahí ¡Hay te listo, Sí. ¿Sí, oh, yeah. No postura, no ¡Por eso! Um, cuidado, de aquí! De... Ay, boom, adiós. Adiós. Ok, pero estoy grabando. ¿Voto? No. Ah, <risa> ¿Voto no, voy? no Bota, bota, bota, bota. ¡Y! ¿Voy? También recuerden ir al TikTok de mi papá, que ahí vamos haciendo como un baile con esta nieve, que es, es que seguro que cuando Ok, pero dile cómo se llama tu TikTok de a Gato Libre. Gato Libre. Saludos. Chao, y... chao. Y al primero que llega a nuestro video, le vamos a dar corazones. <risa>